Sara Salim trabaja como asistente social en una ONG llamada Together for Children. Recibe una llamada de derivación en su casa a través de la línea directa de la ONG. La llamada es de una enfermera de un puesto de salud pública, donde una niña de 9 años llamada Leila Sarwan fue tratada por una herida. Lo que preocupaba a la enfermera era que Leila entró sola y parecía muy angustiada. Cuando se calmó, la enfermera se enteró de que la niña vendía pañuelos en la calle para mantener a su familia. La madre de la niña fue a recogerla y la enfermera le pidió un número de contacto. Hola. Hola. ¿Estoy hablando con la señora Lujain Sarwan? Sí. Hola, señora Sarwan. Mi nombre es Sara Salim. Y trabajo para la organización local Together for Children. Una colega del puesto de salud donde atendieron a Leila me dio sus datos de contacto. ¿Es buen momento para que hablemos? No estoy muy segura de por qué quieres hablar conmigo. Normalmente habría ido a su casa para hablar con usted y con Leila en persona. Pero con las restricciones de la COVID esto no es posible. Espero que por teléfono podamos conocernos y ver si podemos ayudarlas a usted y a Leila de alguna manera. Oh, nuestra organización brinda servicios que pueden ayudarlas a usted y a Leila. Y podemos ver si conectarlas con estos servicios sería útil. Llamamos coordinación asistencial a todo este proceso. Y lo ofrecemos a los niños que pueden ser vulnerables por distintas razones. ¿Ha oído hablar de estos servicios que se brindan a otras personas en su comunidad? Sí, pero los asistentes sociales tratan con familias muy problemáticas. La coordinación asistencial no es solo para familias problemáticas, sino también para aquellas familias y niños que atraviesan tiempos difíciles. Podemos decidir juntos un plan que sea adecuado para usted y Leila. ¿Qué opina? Sí, claro. Lo siento, hoy estoy un poco cansada. Siento haberla llamado en un mal momento. ¿Usted y su familia están bien? Bueno, mi esposo está enfermo de COVID y está en un centro de aislamiento. Afortunadamente no estaba en casa cuando contrajo el virus. También perdió su trabajo... Estoy muy preocupada por su salud, pero también por cómo voy a alimentar a Leila y sus cuatro hermanos. Lo lamento, es una situación extremadamente difícil. ¿Está usted en contacto con su esposo? Sí, hablábamos todos los días, parece que está un poco mejor. Bueno, al menos eso es un paso. Estoy segura de que mantenerse en contacto también lo ayudará. ¿Hay alguien en la comunidad con quien usted pueda hablar? teniendo en cuenta el distanciamiento físico? Mi vecina y yo a veces hablamos por encima del muro. Espero que pueda seguir hablando con su vecina, pero ahora también nos tiene a nosotros para que escuchemos sus inquietudes. Quiero que sepa que todo lo que hablemos es confidencial, a menos que exista un riesgo para usted o sus hijos. ¿Tiene alguna pregunta? No, ahora no. De acuerdo. Ahora me gustaría hablar con Leila, si le parece bien. ¡Claro! ¡Leila! ¡Hola! Hola, Leila. Me llamo Sara Salim. Soy asistente social de una organización llamada Together for Children. Mm. ¡Hola! Lamento no poder hablar contigo en persona, pero es difícil en este momento con la COVID. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Sé que las cosas están difíciles en este momento. Tu mamá está de acuerdo con que hablemos para elaborar un plan, para ayudarte a ti y a tu familia. Pero me gustaría asegurarme de que tú también estés de acuerdo. ¡Ah, sí, claro! No tienes que hablar de nada de lo que no quieras, ¿de acuerdo? También quiero que sepas que no contaré nada de lo que digas a otras personas sin pedir tu permiso. A menos que estés en peligro. Muy bien. Voy a hacerte algunas preguntas y te agradecería mucho que las respondieras de manera honesta y abierta. Para que podamos encontrar juntas la mejor manera de ayudaros a ti y a tu familia. Claro. ¿Está bien que hablemos ahora? Sí. ¿Cómo está tu herida? ¿Duele? Ayer me dolía, pero hoy está un poco mejor. ¿Cómo te lastimaste? Me caí de camino a casa, porque estaba bastante oscuro. ¿Volvías a casa en la oscuridad? ¿Puedo preguntarte qué estabas haciendo? Vendía pañuelos en la calle. ¿Lo haces a menudo? Sí, es una forma de ayudar a la familia. ¿Estabas sola en la calle? No, estaba con otros niños. ¿Es seguro ahí fuera? Sí, cuando es de día y hay otras personas cerca. Debes permanecer cerca de las personas, pero con la COVID eso también es un riesgo. ¿Usas una mascarilla cuando vendes cosas en la calle? ¿Y te lavas las manos a menudo? No, no tengo mascarilla y no hay muchos lugares para lavarse las manos en la calle. ¿Vas a la escuela con regularidad? No desde que mi padre perdió su trabajo. Lamento escuchar que tu papá perdió su trabajo. ¿Tu mamá y tu papá están de acuerdo con que trabajes en la calle? Sí, pero me dicen que es solo por un tiempo, hasta que mi papá pueda encontrar algo. Pero ahora mi papá tiene COVID y algunos niños se enteraron y ellos... <risa> Es muy difícil. Respira hondo. Me han estado golpeando con palos y diciéndome que tengo COVID. Siento mucho lo de los otros niños. Nadie tiene la culpa de enfermarse. ¿Hay algún otro lugar al que puedas ir a vender que esté bien iluminado y sea seguro, pero lejos de los niños que te lastimaron? Sí, un poco más lejos. Bien, acordemos que venderás en este nuevo lugar y te facilitaremos una mascarilla y un desinfectante para manos. Además, por favor, nunca vuelvas sola a casa a altas horas de la noche. ¿Puedes regresar antes de que oscurezca? Sí. Bien, este es nuestro plan. Te cambias de lugar y vuelves a casa antes de que oscurezca. Encargaré una mascarilla y un desinfectante en la farmacia local mañana y tu mamá podrá recogerlos. En unos días podemos hablar de nuevo para ver cómo estás. ¿Puedo concertar una cita con tu mamá? ¿Está bien así? Sí. También te doy mi número de teléfono por si necesitas hablar conmigo o con uno de mis colegas. Es el 078 965-4321. De acuerdo, gracias. Bueno, muchas gracias, Leila. Fue un gusto hablar contigo. ¿Puedo volver a hablar con tu mamá, por favor? Claro. Hola. Hola, señora Sarwan. Fue bueno hablar con Leila. Dijo que está teniendo problemas con otros niños en la calle. Sí, me siento incómoda con toda esta situación, pero Leila tiene que ayudarnos a conseguir algo de dinero para las cosas básicas que necesitamos. Entiendo. ¿Cree que cambiarse a un lugar de venta diferente y volver a casa antes de que oscurezca la ayudaría a estar más segura? Sí, creo que esto podría ayudar. También me pregunto si podemos fijar otra hora para charlar para ver si hay otras soluciones. ¿Hay un día y una hora que sean más adecuados? ¿La semana que viene, el mismo día y a la misma hora? ¿Debo llamar al mismo número? Sí, por favor. Estupendo. Mientras tanto, puedo encargar mascarillas y desinfectante de manos para Leila y para usted, en la farmacia que le quede más cerca. ¿Qué farmacia es esa? La farmacia de Abdel. De acuerdo. Por favor, vaya a la farmacia de Abdel mañana por la tarde. Seguro, gracias. Gracias por su tiempo, señora Sarwan. La llamaré el martes de la semana que viene a las 7 de la tarde. Gracias, Sara. Adiós. Adiós.